La industria marítima en sentido general y cuando el 5 de julio del año pasado el canciller se, des, se destapó con un acuerdo fronterizo con los Países Bajos, Holanda, nos llamó la atención, le solicitamos por la ley 204 el tratado y con eso entonces eh, engrosamos el proyecto que teníamos académico del libro y ese tema, es, ese tema es para otro programa pero yo de todo modo traje aquí todo esto preparado Porque ese, ese acuerdo viola y toca sensiblemente eh, a la constitución, en su artículo 9, también eh, va en contra de, lo, de la ley 6607 que crea la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, que trata sobre las, los límites fronterizos de la República Dominicana y otra serie de cosas, pero realmente... Si vamos a desarrollar ese tema, tiene que ser con mucho tiempo, porque tengo que traer argumentos argumento jurídico que se va a tomar mucho de explicarlo. Entonces sería un inconveniente. Eh, otra cosa que sí, me tocaste el tema de la pesca. Nosotros ocupamos la posición como encargado de regulación pesquera en octubre en este, en este gobierno, en octubre del año 2020. En ese sentido. Eso es regulación, disculpa, Emilca. Eh, regulación pesquera regulación pesquera eso, eso tiene que ver con qué específicamente. con pesca. Sí, pero ¿cuál es la función? Mira uno de los problemas que tiene la pesca en este país es la ley 307-04 ya es mayor de edad y todavía no tiene un reglamento en su aplicación o sea, 18 años una ley sin un reglamento, eso implica que todos los directores de Codo Pesca, incluyendo el actual, evidentemente, son hombres ley ellos llegan a esa posición y no tienen ninguna directrice que marque la conducta como ejecutivo que debe de llevar a cabo. Eso ha generado que la pesca en este país no haya tenido ningún tipo de desarrollo, y vemos cómo directores tras directores toman decisiones que van en detrimento de los intereses del país, porque ellos son hombres ley. Esa es la, esa es la punta del iceberg, el problema de la pesca es enorme. Ha sido una conspiración desde su nacimiento el no desarrollo de la pesca en este país. Se ha manejado entre mafias y mafias y evidentemente nosotros no somos parte de esa mafia porque si no todavía estuviéramos trabajando allá. ¿Por qué es mafia? mafia? Porque cuando uno habla de mafia tiene que tener eh, sustentado eh, todas las pruebas y verse vulnerado por la... o oh, sumergido en ese sistema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 Evidentemente nada ha cambiado. América. O sea que no están los entonces América. ¿verdad? No, porque es que el entramado mafioso se instala en las instituciones y el director ejecutivo es un hombre. América, oye esta pregunta. Tú lo quitas y lo pones. Si no hay cambios sustanciales, seguirá manejando. Oye esta pregunta que está flojo. Ahora, no, espérese, espérese compañero, para adelantarle algo. Sí. Mira, yo tengo aquí un informe sobre la pesca ilegal que yo hice justamente después de mi salida de Codopesca. Y yo todo lo que hice mientras fui descargado de regulación pesquera fue documentado por escrito. Y mis comunicaciones con la dirección ejecutiva se hacían por escrito. Y los operativos que hicimos contra la pesca ilegal, todos se documentaron a través de medios. Y la salida de nosotros de manera injustificada fue que yo no me adaptaba a su forma de trabajar como no, tú, no, no te adaptaba o no, dañaba tus intereses, no, no, no, ¿eh? no, no, no, no, no o no te adaptaba o dañaba no dañaba intereses, o no te adaptaba o tú no llevabas la bicoca, no, Amilcar, ah, no, la pregunta no, es la, no, la bicoca, no, o sea, ah. escucha, escucha esto, algo sencillo. escucha aquí, está documentado, te lo puedo enseñar, escucha aquí, ¿por qué? ¿Por qué el señor Carlos José ten Contín, que es el director de Colopesca, te saca de Colopesca. ¿Por qué te votas? Porque eso está como tú entras, que era un técnico en esa área, que va a aportar, que tiene vínculo con, con, con ese partido. ¿Por qué te votas de Colopesca? Cuando fui a visitar Anagua, específicamente, por un llamado de los pescadores, que hay, había problemas con relación a los. A, a, a que la policía en ese momento la pandemia estaba en su buena, a que la policía estaba confiscándole sus, eh, sus productos. Yo allá le dije: Mire, pecadores, usted tiene un problema, sobre todo yo soy. Entonces, el... si usted está en ilegal, la policía, si bien es cierto que no tiene la jurisdicción para meterse en los ríos, en este caso, la, la armada son las que está llamada a servir de policía. Si bien es cierto que ellos no pueden, no menos eh, si me de agua tuvieron presente ahí. Nosotros establecimos que respete la fecha. Porque lo que pasa es que los mismos que tienen licencia para pescar de manera legal son los que se encargan de la pesca ilegal. Por algo sencillo. O sea, o sea, que anguila, o sea que, atención producción, que los mismos que tienen licencia para pescar tienen licencia también para va, robar. Por algo sencillo, la, la licencia se otorga por un periodo de cinco meses, la anguila. En el caso de la gira, que fue realmente lo que dio al traste con el problema. Y el director eh, decidió mejor sacar al funcionario que estaba trabajando. O sea, ay, ay, en este ay, caso a mí. Ay, ay, Entonces, va y le dice, eh, voy y le digo, miren, el, el primero de noviembre que empieza la pesca. Cierro los ríos, hago un video, se lo envío al director. Y tengo todo esto documentado, porque yo, por mi tuyo derecho, no voy a caer en, en proceso de difamación. Y le digo, mira lo que está pasando. Hace una visita en agua y estando en agua la directora de recursos humanos me llama a mí. Para decirme, usted no se adapta a los trabajos de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A cuál es traba? ¿A trabajo? No ¿Cuáles son? Atención, atención, producción. Atención, producción. La... A, ¿A, ¿A, ¿A cuál es trabajo? Yo estaba combatiendo la pesca ilegal. Yo estaba combatiendo y todo está documentado. Mire, yo le puedo dejar copia de este informe para que usted tenga el yo este informe traté de hacérselo llegar a las autoridades no quise hacer escándalo, un gobierno empezando eh, octubre del 2020 que salga de que mira lo que está pasando pero tampoco dejé de pasar la información porque si es verdad que estamos comprometidos de manera ética para gobernar correctamente ese tipo de inconductas deben de ser eh, de enfrentadas de y eso fue en octubre, en octubre del 2020 20, estamos en agosto del 2022 y todavía sigue el mismo funcionario ahí, pese a que el informe caminó por manos que yo sé que pudieron haber llegado a las... Mira, a, a, a mí, mi mi me envían este... Pero realmente, vamos a decirlo así, es un tema de estilo. Si usted quiere transigir con, con una mafia, bueno, esos son problemas suyos. De, a mí, yo no me siento mal porque me hayan quitado, porque eso le trajo paz a mi familia. Definitivamente. Porque en tipo en, en situación como eh, esa, inconductas, deben de ser eh,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 Con una mafia, bueno, eso son es problemas suyos. De, a mí, yo no me siento mal porque me hayan quitado, porque eso le trajo paz a mi familia. Definitivamente. Porque en tipo, en, en, en, en situación como esa... Entonces tiene que seguir entonces Codopeca, seguirá entonces con la mafia que tiene. Aquí hay 22 recomendaciones de qué hacer. Hay una mafia en Peca. Porque hay 22 recomendaciones de qué hacer. Una que sea extrema, ¿cuál la extrema? Atención la a los picochatos. Atención a los picochatos no del presidente de la República. Sí, ¿Cómo que a los chivatos? A los chivatos. A los a los chivatos. Sí, Carlos no José Que siempre lleva de no, este programa al no, presidente. Que le lleven esa denuncia que acaba de hacer a que también se le lleva a presidente. A yo no lo hago no. público. A Milcar. A la media extrema. A No, si pasa por la Hay una mafia en Colopesca y esa mafia es dirigida por el director de Codopesca, el señor Carlos José Tencontín, el país el presidente debe saberlo, y por eso te votaron de Codopesca, una mafia la cual tú quisiste enfrentar y fuiste víctima de ella y eh, hay que reconocer algo también, que la pesca señores, mire la ley 186 sobre el territorio marítimo, por ejemplo que antes era de 6 mil modificada ahora o la ley 6607, que ahora son 12 millas el territorio, el, el mar territorial, y tiene 12 millas de zona contigua, y tiene 200 millas de zona económica exclusiva, le permite a la República Dominicana acceder a más recursos vivos y no vivos dentro de nuestro territorio Respecto, a la Entonces, Do doctor, yo quiero hacerle una pregunta no? para el pueblo dominicano. Yo quiero que usted me le diga al pueblo dominicano si el Estado dominicano es un Estado archipelágico. Archipiélago, uno. ¿Y qué es, qué es para el pueblo dominicano, para el país, un Estado archipelágico? Okay. Lo primero es que la, el, el archipiélago es un conjunto de islas. Se considera un Estado archipelágico a la luz del convenio del Marco mm. cuando. Hay un estado que está compuesto con características naturales de islas islotes que adornan el conglomerado del estado el, el, el, donde, se, donde se revive. Ahora, ¿qué pasa? En la isla de Santo Domingo, está dividida en dos estados, Ambas, ambos estados tienen las condiciones para declararse estado de República Dominicana fue signataria del convenio en el año 1982. Cuando se firma el convenio, República Dominicana en ningún momento ratifica el convenio en el año 2007, eso es pa, déjeme, voy, a, voy a atarle eso con el tema de la pesca, yo se lo voy mira, a atar, mira, donde Amirca da una conferencia, el director de Codopesca Pesca hoy tiene que barrer, ese es un experto en ese ah, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue? fue así mismo. Atención cachicha. ¿cómo fue? Repite Donde Amirca Carrasco, experto en asuntos marítimos, da una conferencia o dirige un taller, un evento, el director actual de Codopesca tiene que regar la entrada o barrer. No sabe de eso. Pero mire, déjeme decir, entonces, a, a raíz de que nosotros tenemos como Estado las condiciones naturales para ser eh, declarado Estado de eh, en el año 2007, que entonces yo siempre he dicho que fue una buena iniciativa en ese entonces el gobierno de Leónel Fernández, pero la estrategia de la manera en que la hizo no fue correcta, porque nosotros no debimos eh, ante la... Debimos primero ratificar el convenio, para posteriormente entonces nosotros hacer la ley interna que establezca las condiciones y los límites que, que están establecidos en la ley 66 y 67. Entonces se hizo al revés, primero se declara el estado archipelágico en, en una ley y vino entonces el asunto de que el gobierno recibió eh, protesta de seis países, Haití, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Japón y Alemania. Esos países, y están, se quieren ¿cómo? quedar con el Banco de la Plata, se quieren quedar con el Banco de la Navidad, yo entiendo eso, pero el país está bajo, bajo qué? ¿Quién lo va a proteger? ¿Quién, autoridades, va a pelear por ¿cómo? esto? Bueno, lo que pasa es que si no empezamos por, por el ordenamiento interno de nosotros, por ejemplo, en, en el ámbito de la pesca, tenemos 18 años con una ley que se ha hecho inaplicable porque no ha habido ni, no ha habido internamente el deseo de que se genere un pesquero, boicotean la condición natural del estado archipelágico de la República sí. Dominicana y lo boicoteamos nosotros, porque cuando la canciller de la República firma un acuerdo con Holanda diciendo... No, de que, no, no un acuerdo con Holanda donde no se reconoce en ese acuerdo que nosotros somos un estado archipelágico el a pesar de que parte de la comisión que, que hizo el estudio sobre las fronteras marítimas fue el director de Anamal que fue creado por esa misma ley y pero, no casaron. mira, se mira a mí escúchame. mira, yo creo que el que esté parado que se siente con lo que viene ahora de lo que nos acaban de escribir aquí. Atención producción, atención país. El señor que dirige Codopesca, Carlos José Tencontín, fue demandado, demandado por la empresa Mazara y Chapin Internacional. Fue demandado porque supuestamente está extorsionando a estos empresarios que están eh, tratando de invertir en la pesca, específicamente en Asua. Y al parecer es un proyecto muy bueno que él pretende robarse y ha ocupado, detenido y ha rivalizado instalaciones. He demandado a este señor, ya se presentó a la primera vista, y esto pica y se tiene. Atención, Luis Abinader, usted tiene una persona dirigiendo Pesca que está siendo el asesino de la pesca en la República Dominicana y que tiene una mafia que la dirige él en, en cuanto a la pesca. Yo, yo voy a... ¿cómo el Ponlo para allá. la linterna de la vergüenza, presidente. <risa> Lo más fuerte es la linterna el... de la vergüenza. Pásame la antorcha sí. de la vergüenza. Sí. La, la tata antorcha tata de la vergüenza, mi general. Pásense okay, para, allá. para allá. La antorcha de la vergüenza. Calienta, eso es para calentar, que tiene eso al lado, tiene que calentar a pista mi cara. Vamos a ver. Estoy ahora por para, finalizar. ¿Es para finalizar. Un minuto no queda. Es que usted no puede poner un perro a cuidar la salchicha oh. porque se la va a comer. Ay, Dios mío. Ay, Dios. El actual director de Colopesca tiene intereses en empresas pesqueras. Entonces, si usted tiene interés en empresa pequeña y pone a un interesado a dirigir la pesca, evidentemente se va a comer la institución. Es socio de Quilito, ¿cómo es? ¿Cómo ¿De Quilito, ¿cómo Quilito, mini. Una empresa que se dedica a la maricultura. Él es socio. Y la maricultura es una técnica donde se, se cultiva el pescado en maravillas. Sí. Pero eso no va, tú dirás, bueno, sí, bueno, ¿qué tiene que ver? Porque hay especies marítimas.